Gracias por las bendiciones que tú has dado Hoy venimos a darte nuestra adoración Con todo el corazón te cantamos Desde Santa Cruz del Quiché Con la agrupación musical Nueva Generación Por las bendiciones que tú me has dado Aleluya